de hoy. Y comenzamos el espacio con el jefe de la Policía Nacional. El jefe de la Policía Nacional, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, asegura que la criminalidad ha bajado este año en República Dominicana. Según el jefe de la policía, los crímenes, delitos, han disminuido en este año en República Dominicana. Dijo que se ha reducido en un 26% el reporte de casos de raterismo. El mayor general, Edwin Edward Sánchez González, aseguró que la criminalidad y el raterismo han bajado en el primer semestre de este año. Amigas y amigos, dice él que en lo que va de trimestre ciertamente tenemos la tendencia en base a las estadísticas que tenemos que ha bajado en un 26% el reporte de casos de raterismo y al final del trimestre, trimestre estaremos dando los números reales de la criminalidad que ciertamente hay una clara tendencia a la baja, dice el jefe de la policía es decir, los atracos, los robos, el narcotráfico han disminuido según él han disminuido, pero eso creo que es solamente en la cabeza del director de la Policía Nacional, porque en este espacio todos los días colocamos cuatro y cinco robos, atracos por doquier, la gente está intranquila, la gente no tiene paz, la gente anda asustada en las calles porque los delincuentes están haciendo lo que le da la gana. Yo no creo, yo difiero totalmente del jefe de la Policía Nacional en ese punto, que la delincuencia ha bajado en el país, es decir, que la delincuencia acá en San Francisco de Macorís ha bajado también. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con el jefe de la Policía Nacional? Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿la delincuencia ha bajado en el país?, la delincuencia ha bajado en San Francisco de Macorís, según dice el jefe de la policía, ha bajado delincuencia. Usted se siente seguro cuando transita por las calles, usted siente una especie de alivio cuando transita siente que Riley efectivamente todo ha bajado, tenemos una intervención telefónica, diga usted buenas noches, ¿de dónde? Buenas buenas buenas, un poquito más alto, buenas un poquito más alto, buenas un poquito más alto, nos está repitiendo, bueno que nos llame nuevamente la amiga televidente o que nos llame a nuestro número celular también nos puede llamar o enviar un texto una nota de voz y esa es la pregunta realmente la delincuencia ha bajado en el país como lo establece el jefe de la policía ustedes como ciudadanos han sentido ese alivio han sentido que los delincuentes han bajado la intensidad en este año en este último trimestre del año cuando hablamos de que la delincuencia ha bajado, eso quiere decir, amigas y amigos, que existe más confianza en los agentes de la Policía Nacional y que los delincuentes y que los, los delincuentes han tenido control. Tenemos una intervención, buenas noches. Buenas. Diga hermano. No. lo escucho. ¿De dónde, hermano? De aquí de Alcagracia, Ramón Hidalgo. Ha bajado la delincuencia. Mire, ¿qué creo que ha bajado la delincuencia? Esto hombres aquí atacaron antes de ayer a una mujer en de la esquina y ha atacado como dos veces semana. Es una delincuencia increíble que hay. ¿Qué ha no lo aquí. No ha bajado. No, no, no, no, no. Bajado, muchas gracias Bueno, él dice que en la Altagracia no ha bajado la delincuencia Dice él vamos a, tomar, vamos a ver los barrios de San Francisco Por ejemplo, en el sector San Martín Ha bajado la delincuencia en el sector San Martín Acá en San Francisco En la Avenida Libertad ha bajado la delincuencia En los grullones ha bajado la delincuencia En las urbanizaciones ha bajado la delincuencia Vamos con la gente Buenas noches, diga usted. Buenas noches, Radimismo. Dígame, ¿ha bajado la delincuencia, hermano? En la mentalidad del director de la policía, sí, ha bajado. Igualmente de los funcionarios. ¿Cuándo te ha visto hablando la verdad? Es si en su mundo, sí, pero el pueblo, todo el mundo sabe que todo está hablando mentira. ¿De qué sector tú eres, hermano? Urbanización castellana. En la castellana no ha bajado la delincuencia. Muchas gracias. Bandoso vamos a continuar, ¿eh? ha bajado la delincuencia, como dice el jefe de la policía, ustedes sienten que efectivamente la delincuencia ha bajado, sienten tranquilidad, sienten que ha bajado ese estado de intranquilidad que teníamos con los delincuentes, sienten paz, se sienta un respiro en el país, en estos últimos tres meses, como dice el jefe de la policía, con relación a la delincuencia. Es una gran interrogante, ¿eh? es una gran interrogante, es una gran pregunta. Yo creo que la delincuencia ha bajado en la casa de él. Podemos decirlo así, en el sector donde él reside ha bajado la delincuencia, pero naturalmente tiene que bajar, es el jefe de la policía nacional y él anda muy bien custodiado anda muy bien custodiado. Y escuchen este dato, ¿eh? el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, ahora está poniendo el proceso para adquirir un arma de fuego mucho más difícil. Esa es la nueva. ¿eh? Aparte de que también se quiere desarmar a la población. Eso es lo nuevo, para que ustedes sientan cómo está esto, ¿eh? para que ustedes vean cómo está esto así se ha externado y está saliendo en los medios eh, de comunicación así está saliendo en los medios de comunicación, se pretende desarmar a la población también para que ustedes tengan una idea tenemos otra llamada telefónica, buenas noches, ¿de dónde? buenas noches adelante hermano, ¿de dónde? Diego, Buenas. Diego, Diego de la Cruz Adelante hermano, ha bajado la delincuencia Diego Mira, la delincuencia sigue igual, sigue igual eh, eh, eh, Mira eh, está difícil la situación entonces tú me entiendes ellos están, están, están tapando el sol no se tapa con un dedo eh, en cualquier sector hermano usted se... bueno, muchas... Él dice que Muchas gracias, Diego, por la intervención. Que lo que se quiere es tapar el sol con un dedo, dice nuestro buen amigo Diego, que nos llama, ¿eh? que lo que se quiere es tapar el sol con un dedo, pero que él efectivamente no se siente que ha bajado en ningún lugar la delincuencia. A esas personas que atracan día a día, a esas personas que les roban, a esas personas que nosotros colocamos imágenes de cámaras de seguridad que atracan, que roban los motores, hay que preguntarles a ellos si realmente efectivamente a la delincuencia ha bajado. O, ir, o hacer un ejercicio e ir al Palacio de Justicia o a la Policía Nacional para ver los delincuentes que entran y salen de ahí. Eso es lo que hay que hacer para poder sentir que la delincuencia ha bajado, amigas y amigos. Eso es lo que tenemos que hacer.